Ay, mi despacio, que tengo prisa, ¿eh? Uf, hemos salido volando de radulas, pero con la caída, mira. Me acabo de petar el bloqueador de suspensión. ¡Epa! ¿Cómo va esta partida? Muy bien. ¿La has arreglado o no? es que tú mortal, que a ¿Te ha gustado o no? Hostia, espero que esté grabado, tú. No lo sé, porque iba el tío corriendo detrás. ¡Vamos! Ver, Venga, vamos, vamos, vamos, vamos. Son las 9 de la mañana y el culiao este Me no está levantado, tío pueden creer ustedes, mira cómo duerme. Todo desordenado. ¡Valen! Dale, que son las nueve ya. ¿la? No, míralo. ¿Qué, ¿Qué haces? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, loco? ¡Qué bárbaro! qué esto es mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Ha pasado, tío? Está... Bueno, tío. ¿Tío? tío ¡Nada, nada, nada! <laughs> ¡Hostia! Quita, esto se avisa, tío, que un, un desliz lo tiene cualquiera. Esto, que aquí podemos ir presos de por... No, esto es broma, es un es que, gag, cuidado, cuidado, esto cuidado, ha sido cuidado, martes cuidado, y trece. Oye, Horacio, <risa> tengo una queja muy importante. Que a ver, dímela. Saca el móvil, saca el móvil, porque este señor, cuando estaba aquí en el Dakar, que ya estuvo reconociendo el terreno, le dije, a ver si nos limpias el terreno. Y colgó un vídeo, que yo me vine muy tranquilo con este vídeo. Que dije, hostia, es un tío aplicado, te puedes fiar de él, está limpiando el terreno. Y llegamos el primer día y nos encontramos unas piedras, mira, espera, ya, ya verás. Fíjate, el chaval tiene cabeza, ¿sabes? Pues las piedras eran más grandes que su cabeza. No se podía pasar. Lo que pasaba, es que yo me puse a barrer desde el norte hacia el sur. Ah. Y, y, y claro, y, y me cansé, me cansé de barrer. Y claro, cuando llegaba, no sé... 15 minutos barriendo dije, ah, te vas por que okay, ya, que estos me, me voy. Que iban, claro, aquí no sabéis es que venías con la rígida, claro. pero que venías con la doble, tío. Yo siempre la traigo rígida. Nada, <risa> <risa> claro, la próxima vez barreré más, vale, pero lo prometo. ¡Qué gustazo! Siempre vamos tardía. Control de firmas. Venimos eh, a poner un poquito de sales. limón, por favor. Sí. Hostia, lujazo. El director de carrera me está poniendo... Esto quiere decir que hoy saldrá un etapón bueno, eh. Ya hacemos de todo. ¿Cómo, ¿Cómo pinta hoy esto, Manu? Pues un paseo, Valentín. <risa> Cada día dice lo mismo y cuando estás por ahí le pegarías un tiro, pero bueno. Venga, vamos A para allá. Calentino. Un poquito de sales, un poquito de barritas y 70 kilómetros. Venga, control de firmas. Hoy no soy el último, ¿no? No, pero. Pero casi. <risa> pero los otros días sí. Bueno, es que dejo lo, lo bueno para el final. Venga, vamos <risa> para allá. Gracias, Spartote. ¿eh? Hola. ¿Qué pasa? Chavales, como hay algún problema en la bici, os crujo a todos, ¿eh? <risa> con, con lo fino que soy yo pilotando. Es que soy muy fino. Es muy, es muy fino, es muy, fino. Es muy, es fino. Es muy fino. Nunca fino. rompe nada. Aquí va los nada. O sea, aquí va los Yo por si acaso, la próxima carrera me llevo la GoPro y esta cajita de herramientas. Aquí estamos ya en la salida y estamos ampliando el espectro de, de fans. Jefe, how are you? Uh, I'm fine. Where are you from? ¿Qué estás haciendo Okay, yeah, yes, no. What are you doing here? Covering the race? Yes. yes. This is my hero. This is my hero. <laughs> <laughs> why? Why? Why? The champion. I'm the champion. <laughs> Thank you very much for luck. ha salido muy muy fuerte de salida para apretar, desfondarse, pillar el grupo bueno y luego a partir del 115 de 15 intentar recuperar un poco y guardar para el final, para remachar. A ver si guardamos esta sexta posición, que por lo que he visto ayer nos quedamos séptimos a minuto y medio de que es el sexto y de momento bien mejor.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 viste mi despacio, que tengo prisa, eh. Uff, hemos salido volando derraduras, pero con la caída, mira, me acabo de petar el bloqueador de suspensión. ¡Epa! ¿Cómo va esta partida ¿La has arreglado o no? Te viste tu que cortar cojonudo. ¿Eh? ¿Te ha gustado o ¿No? no? Hostia, espero que esté grabado, tú. No lo no, sé, porque iba el tío corriendo detrás. ¡Vamos! ¡Oye, Pedro! ¿Cuántas titas de esas llevas tú? Las dos primeras, 2006, 2007 y el año pasado. Oye, ¿y en el primer año cómo quedaste? Gané. La madre que me Gané. parió. Gané. Uh, uh, uh, uh, uh. Aquí rodando con un champion. <risa> intentando saltar a esta reacción especial a Jauma y no hay manera que fuerte está cabrón ¿no? cada vez al minuto dos minutos tres minutos cinco minutos llega y llega llega llega champa cabrón parece que va a estar bien en el Fórmula 1 15 para Meta. Jaume, ¿tú qué coño desayunas? Que estás muy fuerte, cabrón. Mira, lo mismo que tú, porque voy detrás tuyo van la carrera. Así que te voy copiando todo lo que haces. Sí, cabrón. Oye, es que sepas que hoy he atacado tres veces ya. Quedan no sé. 15 a Meta no sé. y voy a atacar una cuarta no sé, aún. No. O sea, aguanta no. porque... Como si te tengo que pinchar la rueda con los sí, dientes. Cabrón, no sabía. Qué cabrón. Lo sabía que estabas mirando ahí la clase. <risa> y tú también, y yo ¿eh? No he y no hemos hablado ni yo un no día, bien. no. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Y tú? Bien bien, bien, bien, bien. ¿Y clasificación? No, no, no he mirado, no he mirado. Vamos no como monos. Hostia puta. Bueno, bueno. Vamos. Eh, eso sí, estamos pegando un carrerón y un etapón. Hoy también. ¿eh? Creo que en general hemos hecho cuatro tapones. Sí, sí, Bueno, sí, una sí. esta, pero... Sí, sí, sí, sí. Estoy muy contento ahí. ¿eh? Sí, tú, sí. tío, está súper fuerte, cabrón. <risa> Vamos todos ahí con el... Con el Fórmula 1. Venga, va, fótale, fótale, fótale. Vamos para allá, que no se nos escape este grupo, que nos funden. La madre que lo parió. Qué cabrón. Zorro viejo, ¿sabes? Hijo puta. El tío no decía nada, ¿eh? Todos callados como cabrones. ¡Qué ¡Oh, papá! Uh, toda la etapa, toda la etapa sí. Uh, ¡Toda la etapa! A ver, cuenta, cuenta, ¿cómo ha ido esto? Bueno, me he pegado dos hostias. <ríe> <ríe> ¡Epa! ¡Al palco! ¡A la mierda! <ríe> y después, tío, he remado toda <ríe> la carrera. <ríe> toda la etapa. Qué hijo de puta, eh! Hasta Porque... o que he visto Valentí. Y ¡Vamos! Pero además, luego... Parecía siempre que te, queba, que te quedabas un poquito y decía ahora, ahora, ahora y al minuto sí, sí, sí, sí. al Gersuari ahí. ahí. Le daba otra vez al Gersuari ahí, le daba otra vez. hostia es brutal! Sí, sí, sí. Nos lo hemos pasado muy, muy super, bien. Super, oh, grande. Grande, oh, grande, ¡Grande, chavales! ¡Buena, chavales! Como su jefe, cómo está, madre grande. Eh, Pío, cada vez van más rápido, eh. Porque yo este año vengo con eléctrica. No, que la vi el otro día no, en no, no que... ¡Cabezón! Hostia, qué tapón, chaval. Qué tapón, ¿no? Uh! Muy bien, muy bien. Sa ¿Sabéis por qué ha salido tan bien esto? Por la cucharita sí. de la balón. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que eso te ha dado la energía, te ha dado el power. Pero no ha sido un poco empera todo el día. Yo te diré una cosa. Cuando estabas detrás de mí me parece que estabas alegre de verme. Hombre, porque... claro, claro. Yo Te iba <risa> rimando y tú te ibas moviendo. y. Tú, una pregunta. pregunta. Sí. Pero no nos van a meter presos, ¿no? He estado todo el día pensando en eso, pero bueno, ¿cuándo lo publicarás? Yo, eh, no, no, cuando ya estemos en Barcelona. Pues ya está, está. Domingo por la tarde, cuando ya estemos volando y nos hayan firmado el visado, publicar. Ya está, ya está. Pero bueno, me preocupa, ¿eh? Hostia, pero cuidado que tú el año que viene tienes que volver al DACA ya, ya, por, eso, por eso, Y por tenemos eso. que volver aquí, así que bueno. Yo eh... creo que tendríamos que ir tirando para casa. Ya. O sea, tenemos dos pasaportes falsos que. ¡Madre mía! Oye, yo quiero Valentín. Vuelvo a creer en las redes sociales gracias a él. Este. Nada, hombre. <risa> Esto es mentira. ¿Hay una, hay una foto o no? Acabar, Mira. Emiliano, Emiliano, el que se da agarra con la mano. Tú, Emiliano, cabrón. ¿Cómo corres, eh? Sí. Uf, cada día persiguiendo ¿Es que es... le eléctrica. Sí, aquí todos van con eléctrica, ¿sabes? Tú, no. este es un mensaje para el hijo de Emiliano, ¿cómo se llama? Jaime. 24 años, fan absoluto, pero del que tienes que ser fan es de tu padre, que... Perdón, ¿eh? por la pregunta, ¿cuántos años? ¿no? De... Eh, no, que... Casi master 60 y no hay manera de pillarlo. Zorro viejo. ¿eh? Zorro viejo. Y de los... del Tú sí que eres grande. Grande, vamos allá. Va. Máximo Meridio y Valentino Rossi. Grande, grande. Viva la España. Grande, grande, grande España. Max Viaggi, Max Viaggi. Muy bien, muy bien. Molto bene. Grande, titano. Grande. Titano, es titano. Tú también, el titano. Gracias, gracias. gracias. Bueno, familia. Fin de esta pedazo de aventura, hemos corrido como nunca. Lo próximo que viene ya es por parejas Cape Epic, luego por parejas Titan Desert, donde en esas dos vamos a correr como locos, y yo creo que hay que hacer valoración de esto. Muy, muy, muy contento de haber venido en Rígida. Hemos volado, eh, no hemos pinchado, no hemos roto nada, no hemos roto cambio. A todos los que estabais ahí esperando a ver si la lía, pues no la hemos liado. Muchas gracias, por, como siempre, a todos por los ánimos y hoy me he pegado la hostia de mi vida. Mira, mira, he roto el, el bloqueador de la horquilla y entonces aquí cuando haces así un poco puedes llegar a cambiar y lo que he hecho es, estaba desbloqueado y la he bloqueado y entonces he ido toda la etapa bloqueado allí ta, ta, ta. Pero bueno... Muy, muy, muy contento. Los entrenos con Adri se notan. Eh, y estas aventuras dan la vida. Y lo que se nota es las ganas de currar y de correr que tiene este loco. Luquita. <risa> la puta que bien nos lo hemos pasado. Dale, y un placer reencontrarse aquí también con Horatius. Familia, se os quiere mucho. Liken al video. Y nos vamos para allá. Voy a vamos. hacerme una duchita y según como un poquito de pajuela. Yo. Vamos para allá. Mandale saludos. Grande. ¡Qué va!